Hola, profe. Hijo, profe, yo saqué 8 y me puso 3 en el sistema. Mmm, llama. ¿A dónde? Master. <risa> Ahora lo veo, hijo.